Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día martes, iniciando nuestro día. Quiero invitarlos para que demos gracias al Señor, sea la oportunidad para agradecer, glorificar a nuestro Dios. Comenzamos un nuevo día, comenzamos una jornada laboral, nos ponemos en la presencia de Dios para poder agradarlo. Seamos muy agradecidos con Dios, es todo lo hemos recibido del Señor. Nos regala este día maravilloso y nos ponemos en sus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy martes, queridos hermanos, meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: Señor, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó los vientos y al agua y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados, ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos sorprende el Señor con este gesto extraordinario de calmar la tempestad. A veces, queridos hermanos, a la vida nuestra llegan tempestades, una enfermedad, una crisis económica, un problema afectivo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no nos encontramos justamente con tempestades, con tormentas? pues ahí está el Señor, que no nos abandona, que calma todas esas tormentas, que vence toda enfermedad, que vence todos los problemas. Lo invito para que hoy nos pongamos en la presencia de Dios. Lo que vayamos a hacer, nuestro trabajo, nuestro proyecto, la salida familiar, lo que usted hoy tenga para hacer, lo vamos a poner en las manos. El Señor no nos falla, el Señor está con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.